Bienvenidos a esta nueva píldora en este caso sobre eh, implementación estratégica en relación con el plan de negocio eh, vimos en alguna píldora anterior lo que era un modelo de negocio y vimos la diferencia entre modelo de negocio y estrategia el modelo de negocio explicaba ...como un sistema en, con diferentes piezas y cuáles encajan en el mismo... ...y la estrategia nos va a ayudar a llevar esas piezas al mercado... ...añadiendo un nuevo elemento, competencia. El modelo de negocio es más uh, estable, eh, menos dinámico... ...en el sentido que no contempla la competencia... ...la estrategia empieza a contemplar que ahí fuera... ...pues hay unos señores que llamamos competidores... ...y que van a afectar el éxito de nuestro negocio. El principal papel de la estrategia será generar ventajas competitivas... ...para nuestro negocio, responder a la pregunta de por qué vamos a mejor que nuestros competidores y responder a la pregunta... de ...por qué nuestros clientes van a adquirir nuestros productos y servicios. Eh, en definitiva nos va a ayudar a desarrollar nuestro posicionamiento... ...estratégico, eh, nuestra estrategia de canales, cuando hablamos de marketing... ...las cuatro P's famosas, la, el desarrollo de una estrategia operativa... ...adecuada a nuestros recursos y capacidades, una estrategia organizacional... ...un plan de recursos humanos que pueda cubrir todos los factores clave... ...que estamos desarrollando desde el punto de vista estratégico y nos va a ayudar también a pensar en un plan B eh, y en un plan de crecimiento adecuado a nuestras capacidades, como antes decía. En definitiva, tres áreas fundamentales o tres grandes áreas de toma de decisiones desde el punto de vista de desarrollo estratégico en el plan de negocio. La primera es el plan de marketing o el plan comercial o de marketing, que básicamente nos ayuda en primer lugar a establecer unas cifras de facturación o unas cifras de venta en función de nuestra propia estrategia, la solidez de nuestro modelo de negocio, la innovación de nuestro producto y la información en definitiva que también hemos recabado en el mercado, en el, perdón, en el estudio de mercado, ¿no? como vemos está todo muy interconectado a la hora de tomar decisiones estratégicas. Eh, el plan de negocio básicamente, perdón, el plan de marketing, además de ayudarnos a fijar la estrategia y la cifra de venta nos va a desarrollar una estrategia comercial. Si es que tenemos un plan comercial <coughs> o requerimos de un plan comercial para llevar nuestro producto o servicio al mercado. Y finalmente nos va a ...ayudar a diseñar una política o un marketing mix... ...que coadyuve a obtener esa cifra de ventas... ...que estamos estableciendo como objetivo. Decisiones en precio, en producto, en canal de distribución... ...y en medidas promocionales o publicitarias... ...en definitiva, coadyuvan a la obtención de esa cifra de ventas. Y por supuesto, esto está muy relacionado con nuestro modelo de negocio... ...y con los recursos y capacidades que tenemos. Una startup en un sector... ...dinámico y con escasa capacidad financiera... ...pues desarrollará una política... Eh, ...que algunos llaman marketing de guerrilla... bueno, pues ...con menos recursos y probablemente más imaginación... ...una gran empresa a la hora de lanzar un nuevo producto al mercado... ...tiene una capacidad financiera... ...pues para financiar innumerables pruebas de mercado... test de producto, etcétera, etcétera... ...¿cuál es nuestra posición y cómo lo adaptamos al plan de marketing? El plan de operaciones básicamente nos debe ayudar a definir cómo producimos el producto que vamos a, a servir al mercado o cómo desarrollamos un plan para poder ofrecer ese servicio que está en la base de nuestro modelo de negocio. Definitivamente, en función de si hablamos de producto o servicio, existirá una diferencia en el planteamiento general. Y a partir de ahí nos debe ayudar a identificar los ciclos operativos, el personal, las necesidades de localización, almacenamiento, espacio y equipo operativo creativo para ...completar ese proceso. En definitiva es una parte fundamental en la cadena de valor. Eh, diferente será el caso de alguien que se dedica... ...puramente a la distribución de un producto producido por otro... ...en cuyo caso el plan de operativo probablemente esté más enfocado... ...al análisis del supply, al análisis de proveedores, condiciones... ...negociaciones, etcétera, etcétera, que alguien cuyo eh, proyecto... ...sea puramente industrial y que la parte operativa de producción... ...bueno, pues sea fundamental para cumplir con el objetivo del modelo. ...de negocio... Eh, ...marketing, operaciones y finalmente... ...pues uh, gestión de recursos humanos... O ...aquí sea, hay dos planos... ...uno que habíamos explicado en su día... En ...la píldora de plan de negocio, eh, que era el equipo. El equipo son las dos, tres personas fundamentales... ...que normalmente forman parte del equity de la compañía... ...y que son los responsables de alguna manera de acometer... ...o de cubrir los factores clave de éxito de nuestro proyecto. A partir de aquí, los recursos humanos o la organización... ...o el plan de organización, básicamente es todo el resto... ...de personal necesario en las diferentes etapas del proyecto... ...para cubrir todas las necesidades de gestión del mismo. Normalmente entende, entendemos que hay funciones directivas que funciones de línea en función del proyecto unos serán más de gestión otros estarán enfocados más a la producción, pero lo que necesitamos aquí es un plan completo que identifique las necesidades de recursos, los perfiles de los mismos el coste total ¿eh? Eh, a lo largo del proyecto ...de nuestro recurso humano, sus responsabilidades, como decía... Eh, ...y en proyectos algo más sofisticados y que en los que el recurso humano... ...pues sea realmente una base de ventaja competitiva, pues tendremos que... ...profundizar algo más en políticas de retención, fidelización, formación, etcétera. Con estas tres grandes áreas estratégicas, marketing, operaciones y recursos humanos... ...estamos haciendo varias cosas, eh, decidiendo desde el punto de vista estratégico... ...cómo a través del modelo de negocio planteado generamos la ventaja competitiva que nos permite competir en el mercado y obtener clientes y además obteniendo toda la información necesaria para el último paso del plan de negocio que es el análisis financiero que realmente ya nos va a determinar con exactitud el potencial económico del proyecto. Muchas gracias.